La planeación didáctica involucra etapas secuenciales pero iterativas, es decir, que pueden modificarse a lo largo de una experiencia educativa para agregar nuevos contenidos o actividades de aprendizaje. La planeación didáctica no es una camisa de fuerza, pero sí es una ruta que orienta las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera etapa de la planeación didáctica consiste en definir los resultados de aprendizaje. Esto es lo que deseamos que aprenda el estudiante y que pueda demostrarlo de manera flexible. Esto es que pueda emplear y demostrar lo aprendido de diferentes maneras y para distintos propósitos. Una vez que se han definido esos resultados, se requiere identificar los contenidos teóricos, heurísticos y actitudinales que deberán ser revisados a lo largo de la experiencia educativa, mismos que constituyen la base de todo lo que el estudiante debe conocer y hacer a partir de principios éticos y solidarios. La guía para el diseño de programas de estudio con base en competencias de la Universidad Veracruzana señala que los saberes teóricos se refieren a teorías, conceptos y taxonomías. Se relacionan con la dimensión epistemológica, histórica y científica de las disciplinas. Contestan a la pregunta, ¿qué debe conocer el estudiante para ejecutar la unidad de competencia? Los heurísticos comprenden métodos, técnicas y habilidades que tienen como base el conocimiento disciplinar, los cuales nos ofrecen probabilidades razonables de solucionar un problema. Se entienden también como la capacidad para llevar a cabo procedimientos y operaciones para solucionar problemas mediante prácticas diversas y en situaciones inéditas. Contestan a la pregunta, ¿qué debe hacer el estudiante para ejecutar la unidad de competencia? Finalmente, los saberes axiológicos se refieren a las actitudes, entendidas como la expresión de los valores en el comportamiento del individuo y o la forma de predisposición relativamente estable del comportamiento humano que nos hacen reaccionar ante determinados objetos, situaciones o conocimientos de una forma concreta. Contestan a la pregunta ¿qué actitudes debe desarrollar el estudiante para ejecutar la unidad de competencia?